¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar los mejores Pokémon para derrotar a Virizion, Paradox y a Suicune, Paradox Que yo ya los acabo de conseguir con dos estrategias que son increíbles hermanos Así que sin más dilación, vamos a darle caña pues venga, aquí estamos chicos y os voy a enseñar lo primero que ya tengo. A los dos Pokémon, tanto a Ondulagua como a Ferroverdor, todavía ni me acostumbro a sus nombres. Y aquí podéis ver los Pokémon que he utilizado para derrotarlo. Os he traído tres para Ondulagua porque es muy sencillo, sinceramente es demasiado fácil. Y solamente uno para Ferroverdor que creo que es el más difícil de los dos. Los que pueden derrotar muy fácil a Ondulagua son Miraidon que es increíble, a Nihile, que es el mejor de todos con diferencia, y a Zumarril, que es una absoluta barbaridad también. Os voy a enseñar tranquilamente, luego tendríamos a King Gambit para Ferroverdor, pero empezamos con nuestro amigo Suicun Paradox, ¿vale? Vamos a ver a Mirai cuál sería la estrategia, creo que la vais a entender enseguida, con Cascabel Concha, por supuesto, nivel 100, con Paz Mental eco metálico y por último electro -derrape. la combinación es muy sencilla según entras te tiras un paz mental y luego otro con dos estás más que asegurado para que no te pueda hacer nada de daño aunque en mi caso compañeros no sé qué ocurre que es que de verdad me pegan unos críticos que no tienen ningún tipo de sentido pero bueno quitando eso con paz mental vais volando Luego le tiráis eco metálico dos veces o incluso tres si hace falta y ya luego es spamear electroderrape hasta que lo matéis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si le metéis tres ecos metálicos podéis hacerle one hit que yo, que yo lo he conseguido y si no, pues eh, con dos lo vais a tener en dos golpes, ¿vale? Os pondrá el escudo, tal, luego le tendréis que pegar un poco, pero lo pasaréis bastante sencillo. Luego tendríamos a Anihilate, este Pokémon que es brutal, con la capa furtiva para que no nos pueda quemar con lanzallamas y con la habilidad competitivo. No sé si lo sabéis, pero el, el Suicune Paradox básicamente... Tiene un ataque que eh, te baja el ataque y el ataque especial. Si por algún casual se le ocurre hacerlo, te va a poner a más 3 de ataque físico, ¿vale? Lo cual es una absoluta locura y con ello vais a poder reventarle, pero vamos, queda a gusto. Después os empezáis a tirar corpulencia para subiros más el ataque si eso hace falta. Chirrido para dejarle la defensa por los suelos. Y luego es una cuestión de pegarle un puño furia o un puño de drenaje que, de verdad, lo vais a a volar, a one-shotear. Pensad que el puño furia es el movimiento que más va a pegar porque él os va a estar atacando y por cada vez que os ataque, este movimiento es una absoluta locura. Cada vez que te pega, este ataque aumenta en 50 de potencia con un máximo de 300 de potencia que por stab se convierte en 450. Si te pones a más 6 de ataque y le haces 2 o 3 chirridos, hermano, lo vas a a volar de un solo golpe a mí me encanta este de verdad me parece increíble con la capa furtiva y luego lo haré en la estrategia para que la veáis en vivo y en directo luego por último tendríamos a Zumarril, que este ya lo habéis tenido preparado para algún eh, algún otro evento de raids que tiene tambor con potencia con el campo de niebla el refuerzo bueno esto es por si lo hacéis en equipo pero lo importante es tambor y Carantoña. Empezar a pegar Carantoña como si no hubiera un mañana y ya estaría. Este es para mí el peor, ¿vale? Los mejores serían para mí estos dos. Pero bueno, con cualquiera de ellos te lo vas a pasar volando. Ahora sí, vamos con Ferroverdor, que tiene su movimiento característico Psico-Hojas, con Hoja Aguda, Mega Cuero Danza Espada y también pone el Campo Eléctrico. Pero lo más duro es el tema del Danza Espada, ¿vale? Porque no sabéis lo que pega este Pokémon. Con el Campo Eléctrico que pone... Y con el Psicohojas que va por Stab y que aumenta un 50% la potencia cuando hay campo, campo eléctrico, chicos, es que pega una absoluta barbaridad. Pero bueno, es tipo Psíquico, así que podemos evitarlo con un Pokémon tipo Siniestro, eso está bien, pero cuando se bustea es muy difícil pararlo. Y para eso tenemos a King Gambit, que le llevamos con el Cascabel Concha por pues si hace falta recuperar un poquito de vida. Y luego tiene Defensa Férrea, Danza Espada, malicioso para dejarle por los suelos todo, y por último, genufendiente para pegar, chicos, que no sabéis lo que pega este bicho. Os iré poniendo básicamente la estrategia, pero consiste en turno 1, defensa férrea, turno 2, defensa férrea, con 2 ya estás más que asegurado para que no te pueda matar ni borracho, ¿vale? Luego, danza espada, tres veces, hasta ponerte al máximo, no importa, al máximo, y por último, malicioso, dos veces... Y con eso, chicos, un genufendiente debería mandarlo al otro barrio. Yo le dejé a esto de vida en, en, en la prueba que he hecho, pero vamos, que eh, con que la, tus compañeros, los NPCs, hayan pegado alguna vez más, lo one shot, directamente lo one shoteas. Así que la estrategia es brutal. Por último, te voy a enseñar cómo puedes conseguir el legendario de la versión opuesta, porque por si no lo sabías, Ondulagua es exclusivo de Pokémon Escarlata y ferro verdor exclusivo de Pokémon Púrpura, ¿de acuerdo? Para ello lo que tienes que hacer es, lo primero, actualizar tu juego, eh, así podrás conseguir al menos uno de los dos, y venirte al Poképortal, ¿vale? Entras al Poképortal y lo primero que tienes que hacer es conectarte a Internet. Le pulsas el botón L, como ves pone conectando ahí arriba, y cuando termina te manda un mensajito de, oye, perfecto, te has conectado eh, correctamente. Una vez hecho esto, pues si no te aparecen las raids de estos dos Pokémon Simplemente te vienes a Regalo Misterioso Y a recibir noticias del Poképortal, Con esto conseguirás que esa raid te aparezca en tu mapa ¿Vale? Pues si hay algún despistado por aquí Una vez has conseguido tu legendario O si sí, no hace falta que lo hayas conseguido ni siquiera Puedes ir a por el de la otra versión Para ello te viene esa tera incursión del Poképortal Y vas a ver que te aparecen los dos primeros siempre ¿De acuerdo? Una vez entras aquí Uno será... ah Bueno... Aquí, aquí lo tenéis <risa> Aquí tenéis el de la versión opuesta En este caso no me está saliendo el de Suicune Pero bueno, te vienes aquí y seguro que te van a aparecer Al menos un Suicune y un Viricio ¿Vale? Y nada, le pulsas y esto te va a conectar con alguien que está hosteando Justamente esta raid Que no te aparece el Pokémon No te preocupes, le das atrás o adelante O le pulsas el botón X de actualizar anuncios Y te carga unos nuevos ¿Vale? Por eso no te rayes ¿Cuál es la otra posibilidad? ¿Cuál es la otra posibilidad? pues que te metas en mi servidor de Discord donde hay gente hosteando esta raid constantemente, ¿vale? Están constantemente gente que está disponible para ello, así que sin más, te metes y te unes a una de ellas y hacéis juntos la estrategia que os he dicho en este vídeo que es imparable, hermanos, es perfecta. Y bueno, también os voy a enseñar una cosa que no sé si habéis dado cuenta, pero podéis hostear la raid constantemente, una vez os habéis pasado una vez, para poder actualizar la RAID y que vuelva a aparecer, simplemente, primero, os desconectáis de Internet. Esto es importante porque si estás conectado, a mí no me ha funcionado. No sé por qué, no sé si es que la actualización funciona así, pero bueno, os desconectáis de Internet y os venís a lo que sería el menú de Switch. Os vais a Configuración de la consola, bajáis abajo del todo, Consola, y movéis la fecha y hora. Yo le avanzo siempre un día, podéis mover... Un... No sé, un día para atrás, un día para adelante Creo que con cambiar la fecha ya vale Volvéis al juego y os saldrá un mensajito De que se han actualizado las apariciones masivas Una vez hecho eso, os venís al mapa sin más Y buscáis una raid que tenga estrellitas Que no sea esta, que es la de 7 estrellas Sino una de 5 que esté brillando, ¿vale? En mi caso tiene que ser de tipo agua Porque es vidición Pero si eres de Pokémon Púrpura, pues será de tipo psíquico, ¿vale? Aquí está, madre mía, no le la no la encontraba, como veis es una raid especial que tiene como unos rayitos y tal, simplemente es de 5 estrellas pero bueno, de edición o de Suiko ¿vale? y sin más, pues, pues la farmeáis, ¿vale? <risa> y ya estaría compañeros, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y que os sirva para farmear a este Pokémon y si os ha gustado, reventad el botón de like apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao